En la gente de YouTube estamos aquí con un nuevo video, de nuevo, del presidente Bill 4, con mods, esta vez no en el modo disque torneo de poder, sino que en el modo historia, Aquí ¿Eh? es con, con, con el compa Trunks. visto desde el capítulo 5? ¿Se preguntarán? No, no creo que se pregunten, pero porque acá hay un, unos ciertos enemigos acá, bien, bien guachines. Y pues ya nada más por eso. A ver, no sé ni ¿para dónde voy? Ese puede ser al enemigo que es Majin Bu. Pero aquí es. Así. Ahí está. Tengo miedo de que el Majin Bu se despierte. Y de llegar a despertar, por la pura. Ay, sí se lo ¡Ah! es hora de comenzar vamos, es hora de comenzar ¿crees que te mamá? no me agarre, no me agarre te digo la Ay, pieza hace me el guerrero más poderoso. a poco tú ¡Aaah! ya se murió han a ver más másbus aquí está tardando Sí, efectivamente hay más aquí. Tienes que venir conmigo. Espera, de correr. voy a ser No le no, ¿Qué voy a a Espera, antes de que digas que me vas a hacer frisaz. Algo peor que tener dos Majin Un Majin Buu? Pues yo creo que sería tener dos Mayimbus. Ay, no, que acabo de hacer. No. Tengo a dos aquí. Ay, ¿cómo me alcanzó? luego tengo a los dos. No. Ahí viene. No. ¿Quién la rompió la.? A este no. Uh, no, no, no, no, no, uh, no, no, me tengo que curar. Uh. Esto es una bella, de es una bella pieza. De arte. <risa> <risa> salió volando. no, es una Ahí viene. No, no, no, no, no, no, no, no, me no, no, me no, no, no, no, Esto es una bella pieza de arte. No junten a los Mayimbus. Se ponen agresivos y te dan miedo. Esto es genial. No oh, me cansaré nunca. pa ah. es pa o sea, te pa pa pa Uh, uh. <ríe> <ríe> <risa> Ay, tiene su perro. Ahí te mueve bien rápido. Bueno, gente, ya, ya estoy aquí con, con otro mayimbu. Este, una vez que les cuento la historia del del mayimbu que sale aquí. No sé por qué le hayan cambiado, pero antes de que el, el, si el mayimbu sea el mayimbu, es otro que tiene como que espina, ya acaba la cosa, ¿no? Te, te mata. No, no sé a quién le hayan puesto. Eh, vamos a investigar. Oye. Oh, yeah. Desde la pantallita. Miau, miau, nigga! Por lo visto se corre. Ya eh, está aquí. ¡Ah! Déjame vivir. Oye, oye. <muchas> no, no, no, no, no, no, no, no, no. Esto es una No. es un brazo. Toma, perro, aquí, ¿eh? No. Ay, quédate. Y es mi Bueno, uh, ¿cómo se llamaba esto? Um, este retacho. Bueno, jomir no ya ya regresé. ¡Me voy a la Con. Aquí donde están los demás, Megan bus Guacala Uf. Ahí está Esto es una bella pieza de arte corre, corre, corre, corre, nos metemos. Ahí está, no nos vio. más no todo, todo este dato No le quiero disparar. Voy a dejarle su felicidad. Mm, un momento, hace rato junté a ese. Bueno, hace rato junté un Mayimbu con otro Majin Buu Y aquí hay otro Mayimbu, nada más que no se ve. A ver. Voy a dispararle. Tengo, tengo miedo. Esto es una bella pieza de arte ¡Ahí viene! Aca, aca, aca. Hijo blanco lerdo No creo que puedes abrir la puerta sin manos, o sí? Te voy a partir tu mano Menos de que la hagas con los pies Ya naco Me Abre la puerta, ¿sabes? ¿Ah? ¡No! ¡Me empujo! en los gemelos no pierdo no o te me acerques O sea, no entiendo Trunks siendo un Saiyajin No puede No puede levantar esa puerta es La puerta, digo, no puede mover esa caja los viejos Ahí hay otro Ahora sí, comí. Ah, Vas a ver lo que es bueno. Oh, de... ¡Ah! uh! Viejo blanco, lerdo. Todavía hay más regeneradores. Digo, Mayimbus. Pero están muy lejos. Así que, pues ya. Voy a cazar el video. No. De Ven aquí Mike Como en los viejos tiempos Alguna cosa que quieras decir Más vale que te calmes <risa> Maldito asesino Ok Ya, oh, yeah, final de la partida Es que si sí te gustó. Y Y este Y ya, y fin